Qué triste perder a alguien a quien no tienes. Dicen por ahí que no puedes perder aquello que nunca fue tuyo, pero lo peor de todo es tener miedo de perder a alguien que ni siquiera tienes a tu par. ¿Has sentido esa sensación? Qué duro es tener que alejarte de alguien que está tan lejos, es como tratar de encontrar peces en el aire. Qué duro es tener que alejarte de alguien que ya no está presente, pero que sigue viviendo en tu corazón y sigue topando cada pensamiento que tienes por las mañanas, y que se convierte en el último recuerdo que tienes al dormir. ¿Cómo le haces para dormir cuando lo único en lo que piensas, es en esa persona? ¿Cómo le dices a tus celos, que tú y esa persona ya no son nada? Qué complicado ¿verdad? Tan complicado como tratar de caminar sobre el agua. Cuán duro es tener que dejar ir a una persona que ya no está, porque en realidad, no buscamos dejar ir a esa persona, lo que queremos es que se vayan los recuerdos dolorosos y nostálgicos, y que la podamos recordar sin que duele la verdad, ¿verdad que eso queremos? Porque si no es eso, entonces ¿qué es? ¿Acaso podemos atrapar lo que ya no hay? Nuestras manos están tan vacías, que no hay nada que soltar si sí, a todos se nos fue arrebatado. Quedan recuerdos que nos tratan de aferrar a la idea de que esa persona aún sigue en las canciones que hablan sobre ella, en las fotos que nos traen a la memoria el tacto de la persona recordada, y en los comentarios de los familiares de un lunes por la mañana, asumiendo claro, que esa persona aún sigue aquí. Y qué agrio tener que decir, se terminó. Es como una sensación de incompleto, de que algo nos hace falta. Como si una parte de nuestro cuerpo nos hubiese sido arrebatado. Que el silencio invada la casa, sin que el ruido de aquella risa inundara el lugar. Llegando y llenando de alegría o de penas el ambiente, que ahora se congela en verdes azulados, que ya nos parecen tan monótonos y grises, que ya hasta el lugar más bello, se ve tan tenebre y carente de color. Hacia donde veamos. Parece que algo falta. Parece que algo nos fue quitado. Hacemos cambios. Tratamos de mover, reparar, o tratar de cambiar. Pero no cambiamos nada. El recuerdo sigue siendo una constante que nos anuncia que alguien estuvo aquí. Qué duro es soltar. Qué duro es dejar ir eso que ya se fue. Qué duro es tener que estar atrapada en una prisión del recuerdo Que no podemos ver. No podemos tocar. Pero si sí podemos sentir, la parte más dura de la vida, es tener que estar atrapado en nuestros pensamientos, y no poder salir de ahí. Nada nos puede sacar de ahí, ni la televisión, por la mañana, ni mucho menos la gente por la tarde. Solo aferrados a la almohada pensando qué será de los años por venir. ¿Nos seguiremos sintiendo así? ¿Esto es todo lo que hay? Definitivamente no, todo es pasajero. Verás, en esta vida las cosas pasan y solo hay que aceptarlas. Las cosas obedecen a una misión que se acompaña de tiempos oscuros, sombríos y que no tienen interpretación y a veces ni sentido, que parece que son como un glitch o un error de cómputo. Pero la realidad, es que todo lo que nos ocurre, obedece a un plan, que va más allá de lo que creemos. Y cuando menos nos damos cuenta, cuando menos lo hemos notado, las cosas buenas llegan, sin buscarlas, ni perseguirlas, sin forzarlas a que vengan. Solo vienen. Pasamos años, tratando de encontrar algo desesperadamente, sin darnos cuenta que este pacientemente llegará solo. Odio la sensación que produce el no tener el control, y que todo dependa del destino, pero hay cosas que no controlamos. Es duro decirlo, más para uno que siempre piensa que todo está bajo control, y de repente darnos cuenta de que no es así. Es un balde de humildad, porque nos recuerda lo pequeños que somos y que a veces, ni tampoco escogemos nuestros propios destinos. Somos tan pequeños, que no siempre podremos predecir lo que vendrá, o lo que será, lo que tenga que decirse, o hacerse, a veces. Todo suma una sola respuesta. Paciencia. Sé paciente, que lo bueno llegará. Vaya que suena una frase enlatada. Digo, si quisiera escuchar algo así, mejor me voy al súper, y que me vendan una lata de frases enlatadas. Pero es solo la experiencia, lo que nos hace darnos cuenta, que ahí, no existen las frases enlatadas. Existe la experiencia y la realidad, que hay cosas que escapan a nuestro control. Y que por mucho que tratemos de manejarlas, controlarlas, o tenerlas a nuestra disposición simplemente, no podremos. No podremos, sin importar qué tanto lo intentemos. Ya no luches porque no está destinado a ser para ti. A veces, Basta con tomar una decisión, para que las cosas cambien, a veces sencillamente debemos dejar que esas cosas cambien por sí solas. ¿Es esto así? Realmente no lo sé con exactitud, pero yo fui prueba de algo que tomó muchos años en llegar, y jamás creí que algo así llegaría, pero llegó. Hoy me cuesta creer que existe un destino que va más allá de nuestros planes. Parece que el mundo nos ha vendido la idea de que somos omnipotentes, y que controlamos cada cosa de nuestras vidas, pero la verdad, es que controlamos solo fracciones, y ciertos pasajes de nuestras vidas. Hay partes que no nos corresponden, y en el amor, es justo eso. El amor, quizás sea esa parte de nuestras vidas, que no podemos controlar en su totalidad. Puedes hacer un esfuerzo por hallar a la persona correcta saliendo de casa, visitando enfermos o yendo a parques, quizás en el juego del destino o el azar alguien llegará. Solo controlas a dónde irás, o qué harás durante el día, pero no controlas a quién conocerás o qué sucesos esperan por ti, y es duro cuando estamos acostumbrados a pensar que lo controlamos todo. A mí me costó entender que la vida también tiene etapas y que ciertas cosas, no están en mi control. El control absoluto de las cosas que nos pasan, suena como un buen argumento poético, pero en la práctica, hay más cosas implicadas, que nos despojan de ese control. Entender que hay ciertas cosas que no controlamos, nos trae paz. Porque sencillamente podemos soltar, y dejar que la vida se encargue. Lo que tenga que llegar, llegará. Y eso es así. No existe tal cosa como el control absoluto sobre nuestras decisiones, ni tampoco la ausencia de control propio. Nosotros hacemos que ciertas cosas pasen, pero ciertas cosas ocurren por predestinación. Podemos elegir una de las dos, yo te sugiero escoger ambas. Solo déjate encontrar, y que el destino haga lo suyo. Dios tiene a alguien para ti, quizás está en un retiro, en un viaje en la vuelta de la esquina, o quizás sea la persona que siempre te ha apoyado, honestamente no lo sé. No soy el destino para explicarte lo que te depara, pero sí puedo decirte que hay cosas que no controlamos, y es cuando debemos dejar de intervenir y dejar que la vida se haga cargo, y solo dejarnos hallar. Las cosas buenas han de llegar, han de llegar detrás del mayor caos de tu vida. Y te sentirás bien al darte cuenta, que todo fue una espera para este momento, para este instante. Espera que las cosas que han de ser para tus manos, han de llegar. Lamento que ciertas cosas parezcan desalentadoras, yo también creí eso hace cuatro años atrás, después de haber estado batallando con muchas cosas. Pero hoy comprendo que hay tanto por vivir, que ya no me desesperan las cosas. Lo mío y mi estilo de vida, es una propuesta para el alma. Si decides vivir bajo lo que te digo, quizás algo bueno surja. No es nada mágico. Solo es la mera experiencia replicada y explicada en palabras. Nada más que un chico cualquiera dando un consejo de un domingo cualquiera. Eso es todo. No soy alguien sobrenatural. Solo soy yo, un hombre normal, diciéndote que valdrá la pena. Porque he vivido cosas que me lo confirman y que ciertas circunstancias vienen. Solo sí, solo sí no te das por vencido. Así que continúa creyendo, confiando, porque lo que es bueno para ti, llegará.